Gran Canaria Accesible es un órgano de trabajo constituido con el objetivo de que junto a las distintas administraciones públicas y los colectivos de personas con discapacidad hagamos una isla más accesible y una isla en la que podamos suprimir entre todos las barreras arquitectónicas, mentales y de comunicación.